En Navarra se sitúa como la comunidad autónoma con la distribución de renta más igualitaria de España según el índice GINI, habiendo mejorado la situación del último año para el que hay datos, al pasar de un 26,5% en el 2016. Como responsables de la política lingüística de este gobierno, pero también del anterior, Queremos mostrar nuestra satisfacción por los resultados del informe de evaluación sobre el cumplimiento por parte de España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en lo referido a Navarra. Bueno, Eusko que yo dicho que es tu greba o a que gusta en a orcos, guisarte a El Gobierno no comparte en absoluto ¿no? la existencia de condiciones objetivas eh, para una huelga general, ¿no? Eh, todo lo contrario, es decir, que la situación eh, general, económica y social es razonablemente positiva, los indicadores lo ponen de manifiesto, los indicadores económicos son determinantes, eh, tanto los relativos a la... Al, al, al, al, al, al, al, al, ¿No veis necesidad? Claro, no bajáis la basura, no veis a la gente los contenedores, no veis necesidad, ¿Ya vais a ver en los lunes las concentraciones de pensionistas? ¿Dais alguna vuelta por las empresas para ver la conflictividad y los trabajadores en huelga? No veis necesidad. Vuestros indicadores bien, pero ¿qué indicador? El del colesterol es necesario y es totalmente urgente salir el día 30 a la calle. Esta huelga es necesaria. gan sagrando las venas del pueblo siguen cerrando colegios han convertido estar explotado en invisible. Kizara sustengagarretasuna arriskuan dago. Geiengoaren kontra eta gutxi batzuen aldeko lofikarekin apurtu behar DUGU Jendarte eta ekonomia eredu alternativo bat behar DUGU Zaintza eta bizitza erdigunean jarriko dituen sistema BERRIBAT bat. HOGEITA MARREAN ean aukera dugu bide horretan indarrak batu Eta zapaltzen gaituen sistema erratik aldatzen hasteko mobilizazio erraldoia aktibatzeko. Hortzak erakutsi eta ofentsi bara pasatzeko aukera dugu. Horregatik, urtarrilaren 30 marrean. lan, pentsio eta bizitza duinen alde feministok, gazteok, langileok, denok grevara. Váyanse al ¡y aquí hay un pueblo yanu. ¡Sí, siguen ¡Sigue protestando!